Los días de mi infancia a mí me alegre y siempre o pasión y que volviera los días tan felices, estas que horas, que aún viven en mi mente. Pero todo es quimera y pura fantasía, los días de... que se fueron a la de volver que voy triste, voy siempre te soñando soniendo con infancia que nunca devolver, ser los que tienen el calor de la casita, dichos son los que viven, siempre de los viejos, a ellos los envidio porque yo no tengo a nadie, a quien contar mis penas. Solo mi guitarra me acompaña por el mundo, con ella la tristeza suene mi alma disipar porque Dios no y buena, la que nunca me abandona, y juntos por el mundo seguiremos hasta.